esta noche es un privilegio para mí es estar compartir la palabra de dios con ustedes saludamos a todos nuestros a la, toda la comunidad universitaria a los maestros a los doctores estudiantes a todos los seguidores de las distintas plataformas que se transmiten aquí desde eh, la iglesia universitaria hoy desde aquí les deseamos un feliz sábado hay muchos padres de familia que están conectados hoy Así que todos, como una misma familia, podamos tener una un día de bendición este día sábado. ¿Saben? Durante algunos viernes se ha estado hablando acerca de una palabra bien interesante. Hace 15 días tuvimos una disertación maravillosa eh, acerca del respeto. Hay muchas definiciones de respeto, yo voy a dar una. El respeto es un valor social que se alinea con el no violentar el ser y el valor del ser de cada cosa o ente. El respeto entonces es una consideración que un ser humano tiene por otro, y los límites que, que éste impone para no transgredir sus derechos y que cada individuo tiene por el, por el solo hecho de ser. Esto viene del latín respectus, que quiere decir consideración, atención, es decir, es la puesta en ejercicio de los valores éticos, hasta aquí, digamos que es una excelente definición, pero esta palabra tiene que tomar forma, tiene que personalizarse. Y chicos, el respeto haya su mejor definición en ti. Tú eres la mejor definición de la palabra respeto. Hay quienes, por supuesto, andan por la vida vociferando y gritando su falta de formación moral, diciendo, o han acuñado una frase como esta, el respeto se gana. Si no me respeta, pues no lo respeto. Si me respeta, entonces sí le respeto. Por supuesto, se muestra así una pobreza moral de formación, y tristemente es un, vaya, una característica de una nueva generación. Es por eso que cuando aparecen algunos actos eh, inmediatamente se convierten en virales. Por ejemplo, usted recordará, lástima no pudimos pasar un video, pero usted puede checar un video en casa donde se puede ver a Obama Subió al, al, al avión presidencial, ya estando dentro, después de la puerta, se recuerda que no saludó a quien estaba allí haciendo el, la escolta. Se desciende de su avión solo para extenderle una mano, saludar a la persona que estaba allí. Y por supuesto, eso que se, que se convirtió y vaya en todo el mundo se hizo viral este video por la manera como Obama siendo lo que era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no pasa pasó por alto el respeto que le puede tener a una persona si usted quiere común y corriente vemos a Obama mismo pasando por un pasillo y chocándola con el que está haciendo el aseo y por supuesto esto se torna admirable en el mundo saben con estos con este ejemplo podemos recalcar esta noche chicos y hacer énfasis en esta palabra el respeto habla mucho más del que lo da que el que lo recibe. Por otro lado, el no entender el verdadero concepto del respeto explica del por qué hay por la vida muchas personas que se la pasan exigiendo, reclamando, granjeando, incluso pagando para obtener un poquito de respeto. Y saben, para lograrlo pisotean, amenazan, violentan, y mueven influencias solo para ganarse una pizca de respeto. Ante esta nueva realidad mundial, chicos, las redes sociales hoy día desenmascaran la doble moral de muchas personas que se creían respetable, que se creían gozar del respeto. Pero también las redes sociales, eh, a través de ellas se conocen muchos actos que se suceden día a día y que antes pasaban desapercibidas, que nadie los volteaba a ver, que nadie los valoraba, pero esos actos que se vuelven virales ahora hacen tan honorables a una persona a tal grado de que merecen respeto. Atrás deben quedar los tiempos, chicos, en la que se, la que se rendía pleitesía solamente a los poderosos. Hoy, los nuevos líderes, se mueven, se rodean, se detienen a charlar, a escuchar, a saludar a la gente común sin importar edad, sexo, nacionalidad, raza o profesión. Usted pueden tener ejemplos, por ejemplo, Merkel, la, la presidente de Alemania, cómo de manera sencilla, común y corriente, puede tomar un, el, el transporte público y llegar a, con ello a su casa. López Obrador, nuestro presidente, de la misma manera puede estar mañana en el palacio atendiendo a gente importante, pero mañana puede estar comiendo en un lugar público. Ese es el nuevo tipo de forma de liderazgo que hoy se conoce y que causa, por supuesto, mucha aceptación entre la comunidad. Pero esta noche vayamos a nuestro texto. Quiero que busquen, por favor, eh, en sus Biblias, si es tan amable, busquen Juan 3.30. Por favor. ¿Qué dice Juan 3.30? Noten, es una frase preciosa que se ha mencionado más de alguna ocasión. Dice la palabra del Señor, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En esta frase, en, este, en estas palabras de Juan, allí está prácticamente eh, declarado, el respeto en el liderazgo, que es lo que nos toca hoy hablar. Y estaba pensando cómo ilustrarlo, y se me ocurrió la mejor manera de ilustrar esta frase, es necesario que, yo, que él crezca y que yo mengüe. Hace unos días estaba este, tomando un vuelo de la Ciudad de México aquí a Monterrey, y entonces, este, ustedes saben, todos hemos volado. ¿Cómo es que hay una serie de preparación para que el avión empiece a enfilar para su destino? Hay una serie de preparación en, ahí en tierra, los pilotos tienen que sincronizar todo, ruta, tienen que supervisar clima, viento… Y entonces, cuando todo está ya en óptimas condiciones para volar, el avión ahora empieza a encargarse para despegar en la pista. Y pronto el avión empieza su vuelo majestuoso en las nubes. Y ¿saben? Hay algunos, como el caso de este avión que venía aquí a Monterrey, estaba a una altitud donde ya se estabilizó totalmente, a una altitud de 39 mil pies, según lo que me dijo el piloto, 39 mil pies. Y se mantiene así durante dos horas, vaya, el vuelo continuo. Entra el piloto automático, todo lo está registrando la computadora, ellos están chequeando todos los controles, y entonces yo le pregunté al piloto, cuando ya es tiempo, ya va a llegar a su destino, ¿cuántos minutos ustedes desaceleran? Y él dice, como Monterrey está a mil pies sobre el nivel del mar, me dice el piloto, eh, 25 minutos antes de llegar al destino, desaceleramos. Empezamos a meter los datos a la computadora y entonces la misma, la misma computadora va marcando como este, la, la, la velocidad del motor, luego empieza a hacer pequeños descensos a fin de reducir la altitud. Y chicos, cuando aterriza, por supuesto, se, ha, se provoca un, un descenso precioso también. En más de alguna ocasión ni siquiera sentimos más que un pequeño golpeteo. Pero chicos, ¿Qué pasaría si el piloto se le ocurre en, allá a los 39 mil pies? ¿Saben qué? No voy a descender. No voy a aterrizar. Y entonces ya pasó el tiempo que, que nos marcaba el ticket para llegar a la ciudad y no desciende. Empieza la preocupación adentro: ¿qué está pasando? ¿Por qué no desciende? ¿Qué está pasando? Ya se pasó más del tiempo. Empieza a haber desesperación, pero el piloto sigue y el piloto continúa. Va a tener problemas, porque va a llegar un momento que el piloto va a empezar a detectar falta de combustible. Mientras en cabina está, hay desesperación, hay caos, se empieza a desatar el caos. Y ¿saben? Hay tantas cosas que pueden suceder de tal manera que por capricho del piloto, puede provocar una caída, una, vaya, un descenso estrepitoso y fatal. Si bien es cierto, un piloto adventista en Tijuana me dice, los aviones se hicieron para volar, sí, pero no para, para, para permanecer allí, ascienden y tienen que descender. Y saben, justamente lo que Juan está diciendo, es necesario que yo empiece a desacelerar y que el otro empiece a ascender. Saben, justamente el liderazgo a todos ustedes que están esta noche aquí, el liderazgo es un, pro, un proceso que sigue esta misma secuencia. Es decir, hay un proceso de preparación. Ustedes están ahora en un periodo de formación aquí en la universidad. Hay un proceso de formación. Y saben, pronto, tan pronto gradúan, ascienden, se encuentran ya en el mundo laboral, Y debemos entender que los tiempos de preparación ¿sí? va a provocar un ascenso, pero también debemos entender que en el desarrollo de nuestra profesión hay tiempos que se tienen que respetar. Va a llegar un momento que hay que bajar la velocidad para empezar a descender saben esta ocasión quisiéramos ver si tenemos en pantalla los powerpoint por favor este miren a las personas involucradas en nuestro texto sí creo que está aquí bueno eh, vamos a eh, checamos esta esto que está aquí en pantalla eh, hay todo un historial con respecto a la aviación aquí miren en ese historial de la aviación, tenemos, por ejemplo, por mencionar, en el año 400 antes de Cristo, Arquitas de Tarento eh, hizo el, el primer intento, estamos hablando antes de Cristo, eh, inventó una paloma mecánica. En el año 1420, ya después de Cristo, en la plena edad del Renacimiento, hay. Este Giovanni Fontana eh, inventó un pájaro capaz de volar como un tipo de avión a reacción. Y entonces, chicos, lo que quisiera que entendiéramos en esta tabla es que <coughs> muchas personas supieron respetar este proceso. Es decir, alguien toma la iniciativa, lo intenta, lo hace, Desaparece en la historia, surge otro, de tal manera que el liderazgo, podemos, podríamos definirlo, solamente es un eslabón en una cadena larga para tratar de descubrir o para tratar de contribuir a la humanidad. Y entonces, chicos, podemos ver aquí, esto por supuesto que redujimos esta tabla, porque hay una cantidad de nombres, que tomando como base a lo ya descubierto, perfeccionaron eso, ocuparon su lugar en el tiempo, pero ellos dieron paso a que otras personas vinieran con innovación y perfeccionaran lo que ellos, lo que ellos habían descubierto. A tal grado, chicos, que hoy, hoy día podemos disfrutar de un vuelo gracias a que las personas en el tiempo comprendieron el respeto al liderazgo comprendieron que cada uno tiene su tiempo llega un momento de decir, saben es necesario que yo mengue y que él crezca chicos eh, debo decirles que estos inventores ocuparon su lugar dándole el respeto, el reconocimiento a sus antecesores, pero cediendo su lugar a los que vienen, a nuevos proyectos, nuevos descubrimientos. Nadie puede hacerlo solo y no pudieron haberlo hecho si no hubiera habido un sueño anterior. Hay quienes que se aferraron a esto. Es decir, hay historias, por ejemplo, este, por mencionar, y eso circula allí en la internet, eh, cuando a la compañía Kodak, que era la que tenía en el mundo entero, tenía, vaya, este, digamos, acaparado todo lo que era asunto de fotografía. Eh, de repente llega un, un inventor y le ofrece las primeras fotografías digitales que se conocen y solo ofreció para que lo comprara, vaya, le ofreció una, una, en una mínima cantidad. La Kodak reacio a aceptar los cambios, a seguir aferrado con lo que ellos tenían, lo que habían hecho, dijeron, ¿sabe qué? No nos interesa. Por supuesto que se fue a Estados Unidos. Esa compañía inmediatamente creció y la compañía Kodak se fue a la quiebra, tristemente. No supo respetar los tiempos y el espacio. De la misma manera, ustedes más de algún bueno no sé si les tocó porque algunos quizás no habían nacido la compañía de Blackbuster cuando íbamos a rentar una película familiar, por supuesto. Íbamos y rentábamos una película, y eso era en todas las ciudades, y era una compañía grande. Pero de repente alguien le fue a ofrecer este, ya no VH, ya digitales, y entonces Blockbuster recibió el ofrecimiento de adquirir en sus inicios la compañía Netflix. Netflix lo rechazó, no lo aceptó, se quedó atorado en los tiempos, no supo aperturar a los nuevos, a los que vienen, a los nuevos descubrimientos. Y tristemente, Blockbuster se fue a la quiebra. Hoy Netflix, eh, juntamente con otras plataformas, son lo de hoy, por supuesto. Pero eso no va a quedar allí. Vienen otras. Otros nuevos inventos, otros nuevos descubrimientos. ¿Saben? En el liderazgo pasa lo mismo. Eh, por ejemplo, tenemos claro, eh, algunos ejemplos como políticos. Eh, no sé si ustedes recuerdan, les tocó ver algunos este, golpes de Estado, derrumbamiento de algunos gobiernos, por ejemplo, Hosni Mubarak en Egipto, Saddam Hussein en... ¿en dónde? En Irak. También le tocó ser testigos de cómo vaya desprestigiaron a estos gobiernos a, a este Muammar Gaddafi, un presidente libio que llegó al grado de él mismo a ponerse botones de logros supuestamente personales y se permaneció en el poder. Por supuesto que vino esa famosa ola de, de descontento árabe, llamado la Primavera Árabe y tristemente las cadenas televisoras transmitieron cómo estos gobiernos eran tomados de allí y algunos hasta pudimos ver la muerte ignominiosa de muchas personas de estas, vaya, de estos líderes que se permanecieron en el poder. Ahora, chicos, es necesario Ustedes que van a ir al campo de acción, escuchar el consejo. A mí me conviene menguar y a él crecer. ¿Y saben? Ahora quisiera colocar la siguiente tabla para ver más o menos lo que la palabra del Señor ejemplifica en este texto. Están involucrados Juan y Jesús. Y entonces, chicos... Eh, hay por supuesto esta plataforma de preparación y en ambos existe una preparación profética, en ambos, es decir, por ejemplo de Juan, ya los profetas anteriores habían anunciado el nacimiento de ellos, ahí registramos en Isaías 43 y 4, él dice, este, Vos que clama en el desierto anunciando de Juan 750 años que, que Juan viniera a la existencia luego Malaquías hace el anuncio ¿sabe qué? va a venir alguien que va a volver el corazón de los padres hacia los hijos de los hijos hacia los padres con el poder de Elías y entonces ese fue Malaquías quien predijo el nacimiento de Juan hay una preparación propia también de Juan cuando acepta que viene a esta tierra a cumplir una función, una misión específica y en ese cumplimiento, eh, este Lucas capítulo 1, versículo 80, testifica ahí y dice las Sagradas Escrituras, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, hablando de Juan. Y entonces Juan, en la línea de seguimiento, Juan era un respetuoso de los tiempos, él sabía que no podía irrumpir a la sociedad judía de ese tiempo, no podía, eh, este, digamos, adelantarse a los tiempos. Lucas capítulo 180 dice de la siguiente manera, hasta el día, es decir, se estuvo preparando hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Por qué no lo hizo antes? No lo hizo antes porque era respetuoso de los tiempos. Y saben Mateo capítulo 3 versículo 4 dice Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era miel y eh, langosta y miel silvestre. Aceptó lo que los profetas habían dicho acerca de cómo iba a ser su estilo de vida con el espíritu de Elías. Y encontramos chicos que en el respeto al liderazgo, con respecto al espacio, llegó un momento que Juan dijo, ¿sabe qué? Fueron a quejarse, sus discípulos le dijeron, ¿sabes qué Juan? Los discípulos de aquel que, que con el que tú andabas hace unos días atrás, refiriéndose a Jesús, están bautizando también. Y entonces Juan respondió de manera consciente que su tiempo ya había llegado y era necesario empezar a desacelerar era tiempo de ceder al nuevo liderazgo que estaba surgiendo y entonces encontramos como en su propia expresión él dijo es necesario que él crezca y que yo mengüe y entonces ahora si vamos a aplicar esta misma tablita a Jesús a la vida de Jesús dice Isaías he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo la preparación profética acerca de Jesús, de la misma manera, 750 años antes y eh, de, la, de la preparación personal que Jesús tuvo, encontramos Lucas 2:52 diciendo y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres y con respecto a los tiempos, Jesús registra Lucas capítulo 3, versículo 23, dice y Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y alguien se pregunta, ¿por qué Jesús? Porque sus mismos hermanos le decían, hey, es tiempo de que te muestres, es tiempo ya de que actúes. Y la respuesta de Jesús era, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Respetuoso del liderazgo que Juan estaba teniendo en ese momento. Y saben, Jesús a la edad de 30 años empezó su ministerio pero consciente Jesús que ese ministerio iba a ser corto de tres años y medio Jesús ahora, chicos miren Él expresa en sus mismas palabras Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad me conviene que yo me vaya porque si no me fuese, el Consolador no va a venir a vosotros. Mas si me fuese, os lo enviaré. Y Juan capítulo 17, versículo 4. Él dice, como sacudiéndose las manos después de terminar una tarea. Dice, ¿sabe qué? Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que tú me diste. Ahora devuélveme mi gloria que tenía yo antes de la fundación del mundo contigo, ¿saben? Ese, a mí me conviene crecer, a mí me conviene menguar, a él le conviene crecer, a mí me conviene menguar, Juan dando paso a Jesús, Jesús dando paso a quien venía después de él, ¿quién era el que venía? El Espíritu Santo, por supuesto, todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio y ¿saben? Chicos, podemos decir que en el liderazgo es necesario justamente, ahora ustedes que están en ese periodo de preparación, es necesario estar conscientes de respetar los tiempos, de respetar los espacios. Hay quienes no respetan eso, salen de aquí, llegan al lugar de trabajo, creyéndose sabelo todo, empiezan a puchar el liderazgo de arriba al, al liderazgo de abajo, al, al que está al mismo nivel, a cicatear a los que están abajo, a no respetar a los que al, al nivel de abajo y saben chicos, nosotros necesitamos respetar los tiempos y podemos decir esta noche no necesitamos aferrarnos a eso, necesitamos dar cabida, necesitamos ser sabios y saben, no respetar los tiempos, podemos decir, es robarse el crecimiento de quienes vienen atrás, no respetar los tiempos es detener y poner freno al crecimiento de, de una institución, de un hospital, de un… Una empresa, no respetar los tiempos es no aceptar que solamente soy un eslabón en el proyecto eterno del desarrollo. No respetar los tiempos es pisotear las ideas ¿sí? que vienen detrás con perspectiva diferente acorde a los tiempos. Por lo tanto, chicos, es honroso para aquel que se retira diciendo, se acabó mi ciclo porque cerrar un ciclo es reconocer que alguien viene tras mí, que va a darle nuevos bríos, que va a darle más fluidez al desarrollo. Y saben, quedará en la galería de un hombre que supo ocupar su puesto, que supo aprovechar el tiempo, cuán grande, cuán pequeño el tiempo, pero que dejó una huella indeleble. Un hombre como Juan cerró su paso en esta tierra de manera gloriosa, porque mientras para algunos consideran la muerte de Juan para un fracaso, él vino a cumplir su función y el cielo se lo reconoce, que a tal grado que Jesús dice, de los nacidos de mujer, no hay otro como Juan. Y saben, Jesús mismo cerró su ciclo en esta tierra de manera gloriosa. Chicos, y por último, tomando en cuenta de que hoy es viernes, si le damos una aplicación espiritual también, podemos decir esta noche, chicos, es necesario en nuestra vida espiritual que esta persona que ustedes ven aquí enfrente, Hugo Morales, no sé si aplicaron la foto siempre ahí a la pantalla, Sí, Es necesario que esta persona que está ahí en la pantalla Empiece a menguar Empiece a decrecer Empiece a de desaparecer Porque eso es prosperidad en la vida espiritual Va a desaparecer totalmente Y saben, debe aparecer en su lugar Cristo Jesús que Dios los bendiga. Feliz sábado tengan todos ustedes.